Para hacer bailar a Martin Brown, debes presionar el botón con el que haces el ataque principal y el botón con el que recoges y o lanzas armas, ambos al mismo tiempo. También puedes hacer bailar a Kouri, que son los mismos pasos, presionar ambos botones al mismo tiempo. Pero si eres un pervertido, puedes hacer bailar a Kouri sin traje. Si quieres saber todo sobre Kouri, entra a este canal que le hice un vídeo con buena edición. Soy Capucine con doble P, y felices fiestas a todos.